¿Sabías que la app de Xbox te dice si un juego va a correr bien en tu PC? ¿No? Pues en este video te voy a contar de esa y otras funciones que quizá no sabías y te pueden ser de utilidad. ¡Empecemos! Si no sabes qué jugar, en la página principal de la app baja hasta encontrar la función de Sorpréndeme y con tan solo un clic te recomendará uno de los más de 100 juegos que aún no has descargado. ¿Tienes poco espacio, pero todavía no terminas tu juego actual y han llegado nuevos títulos a PC Game Pass? Te recomiendo que selecciones esos nuevos juegos y a un lado de las opciones podrás agregarlos a jugar más tarde. Ahora, cada que entres a la sección Mi Biblioteca, encontrarás una lista de juegos pendientes listos para descargar y descubrir nuevas aventuras. Si todavía no descargas ese juego porque no sabes si va a correr bien o no en tu PC, tenemos un comprobador de rendimiento que te dirá qué tan recomendable es jugar ese título o, mejor, buscar otra opción. Es bastante intuitivo. Si es verde, descárgalo ya. En caso de verlo amarillo, podrás jugarlo con una configuración baja. Y en caso de ser rojo, te ahorramos valioso tiempo para jugar algo más. ¿Te alejaste de tu PC y olvidaste poner a descargar el nuevo lanzamiento? Recuerda que puedes instalarlo de forma remota desde la app móvil de Game Pass. Es simple, tan solo busca el juego que deseas y elige la opción Instalar en PC. Por último, un extra tip. Si también eres parte de Xbox Game Pass Ultimate, no olvides entrar a la sección de ventajas y reclamarlas. Aquí encontrarás contenido extra para algunos juegos o suscripciones gratis para otros servicios de entretenimiento como Discord Nitro. Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal y déjanos en los comentarios ¿Cuál es tu juego de lanzamiento más esperado con PC Game Pass?